Francis Rodríguez, Fulvio Reña, Yayan, para mí es un gran placer compartir con ustedes en el día de hoy. Placer, Juan José, y un saludo genial. cordial a toda la teleaudiencia de Telenor. Así es. Buenos días, buenos días, día. doctor, profesor de mucha data y de varias generaciones aquí en San Francisco de Macorís, y que le va a decir a Francis que se espera. En este programa sí. de la fuerza definitivamente, del pueblo. Ah. sobre todo que ya en este momento nosotros estamos en la en la etapa en que ya la Junta Central Electoral ha emitido el reglamento y propuesta de cómo va a distribuir luego de distribuir los recursos, luego de que el Tribunal Superior Electoral eh, administrativo, perdón, eh, acogiera un recurso jerárquico de la fuerza del pueblo que, en, que la resolución 02 febrero. 2000, de febrero 2021 dejaba fuera como eh, a la fuerza del pueblo entonces ha logrado esa sentencia que lo de, que lo detalla perfectamente como partido mayoritario quisiéramos escuchar tu parecer al respecto bueno, gracias. Eh, lo que se ha hecho es uso de lo que establece la ley 3318 y la Constitución de la República en el artículo 74 a cuarto. Realmente la ley distribuye, establece la distribución de los recursos, eh, 0.25% de presupuesto en etapas no electorales y un en las etapas, en la etapa electoral para el proceso electoral. Y entonces, la Junta había decidido sumar las tres partes, los tres niveles. El nivel municipal, el nivel congresional o congresual y el nivel presidencial. Pero la ley lo que habla es de la última elección. ¿Cuál es la última elección que tuvo el país? El 5 de julio. Bueno, el 5 de julio se produjo la elección congresional y la elección presidencial. En ese proceso, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, apenas un partido incipiente comenzando, obtuvieron el 5.69%. Si sumaban los tres procesos, incluyendo el municipal, pues la realidad es que nosotros no llegábamos al 5%. Pero, repito, la, el artículo 61 de la ley 33.18 habla de la última elección. ¿Y cuál es la última elección? Bueno, la del 5 de julio. Es un elemento, pero además... La Constitución de la República, en su artículo 74, a capítulo cuarto, establece la favorabilidad y que beneficia al titular del derecho. Por eso se ha tomado en cuenta no solamente a la fuerza del pueblo. Hay que decir que todos los partidos pequeños, salvo el PRM, el grande, y el PLD, que tuvieron mayoría, ¿verdad? todos los partidos pequeños se benefician porque esto beneficia al PRD, que en el nivel congresional obtuvo un 5%, y beneficia a la fuerza del pueblo. Al subir esto a, a los beneficios del 80%, pues los partidos pequeños suben en la escala a obtener mayor nivel de recursos. No es que suban los números, sino pues que tienen más recursos, manera. porque no es lo mismo distribuir entre 23% que distribuir entre, o entre 25 que entre 23. Y entonces los restantes obtienen más recursos para los fines de su labor político partidario. ¿Qué, el significa, PLD, ¿qué significa ser mayoría, eh, ser un partido mayoritario? Bueno, tener más del 5%, ¿verdad? Más del 5% de los resultados electorales. ¿Pero ¿Qué significa eso para el partido? En términos económicos. Y políticos. Y en términos bueno, término políticos, solamente la depresión. De minoritario a mayoritario, Ay, claro. porque la, estamos hablando del número, pero sí. el concepto mayoría, ¿verdad? Sí. En términos políticos se maneja la información, es decir, somos mayoritarios. No tenemos que hablar del número, por ejemplo, de ese punto de vista. Y eso es en ese momento, que estamos hablando del 5 de julio del año pasado. Estamos ahora, ya hoy, a 14 de julio del año 2021, es decir, hace más de un año. Y el partido ha tenido un crecimiento extraordinario en eso. Salió beneficiado eh, de los ¿Acuerdos? De los acuerdos electorales. de Oh, pero claro que sí. Porque realmente, al producirse la situación, lo primero que nosotros nos planteamos fue que el PLD tenía que obtener menos alcaldes que lo que tenía. Y, y redujo en 45 alcaldes la población. Y en segundo lugar, y esto es importante, Fulvio, como tú como dirigente del PLD, eh, en segundo lugar, sí, con sigue. el aire. Sí, siga. siga. En segundo lugar, entonces, lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Qué se planteó? Un congreso plural. ¿Todos lo recuerdan? Un congreso plural. Porque el PLD tenía la inmensa mayoría de los senadores y los diputados. Entonces, eso se logró. Hoy, la fuerza del pueblo tiene nueve senadores, ¿verdad? La mayoría la tiene el PRM, pero el PLD tiene también tres senadores en este momento. De manera que, eh, en términos políticos, fue el gran beneficiario, porque realmente hay que decir que desde el gobierno, Danilo Medina hizo todo el esfuerzo para que el partido no pudiera hacer, ni siquiera presentarse a las elecciones en ese proceso. Gracias a las condiciones de liderazgo de leonel Fernández, nosotros tenemos hoy a la fuerza del pueblo, no solamente con una posición mayoritaria y con el derecho a los recursos, que debo decir que nosotros establecimos, lo que es una plataforma de donantes, la persona que la quiera de, de donantes. donantes. donantes. Eh, es decir, de todo el que quiera aportar de 100 pesos adelante al partido, pues lo puede hacer. Y en, eso, en esa labor se ha estado y cada uno de nosotros aporta unos recursos. Doctor, ¿y, y por qué le afectó tanto al PLD que ustedes fueran eh, eh, eh, dictaminados como eh, fuerza mayoritaria eh, eh, con un partido... Bueno, lo mismo que decíamos hace un momento, ¿Por qué le la, afectó razón, tanto? la razón es económica y la razón es política. No el es lo PLD mismo. por qué le afectó ¿Eh? tanto? Habría que preguntarle al PLD. Porque realmente eh, lo, <ríe> cierto, lo cierto es que ellos tienen un temor, como el diablo a la cruz, a Leonel Fernández. El PLD, hay que decirlo, señores, el PLD se ha ido desmoronando. Y cada vez se disminuye más. Porque fueron tantas las acciones negativas que se desarrollaron al final de ese, de, de ese periodo de gobierno que penosamente y lamentablemente el PLD tiende hacia descender a, de, a descender de manera dramática y drástica los últimos acontecimientos hablan de Héctor Olivo que a renuncia pensar. a la Secretaría de Comunicaciones un símbolo dentro del PLD hay que decirlo así, Héctor Olivo es un tipo sin ruido históricamente, ¿Históricamente? y ahora también se informa de Miriam Cabral, de la Secretaría de Organización. A veces salen los memes y uno ni siquiera sabe cuándo las cosas son oficiales, pero lo cierto es que el libro renunció y Miriam Cabral se habla de la Secretaría de Organización que es la, la médula de, de, de un partido político y eso lo que presa es el malestar sí, a interno. A Miriam sustituyó a Félix. Así es. Eso es lo que o sea, presa no el malestar interno que hay caso... en estos momentos en el Pélix. Eh, Juan José, eh, una parte de la población sí. eh, se hace abanderada de, de que los partidos políticos no reciban eh, dinero del Estado. ¿Cuál, ¿Cuál es su posición con respecto a mira, eso? Mira, el Estado es sustentado por los partidos políticos. Si el sistema de partidos colasa, prácticamente, bueno, mira el espejo que tenemos en Haití no tenemos prácticamente sí, sí. Estado, es un desorden, un desorden. Entonces, el fortalecimiento de la democracia en esta sociedad en la que nosotros vivimos eso y la mayor parte de los países del mundo, el sostenimiento de la democracia está fundamentada en la existencia del sistema de partidos. La labor política es para lo político y entonces eh, yo creo, eso es un parecer de, de, de la gente, pero la realidad es que el Estado Dominicano, esos recursos, que se aportan a los partidos políticos, son una necesidad para el fortalecimiento, porque además eso contribuye a disminuir la participación económica de determinados sectores que no son lo más deseados en la sociedad. Entonces, son recursos lícitos que lo entrega el Estado. Y si el, el Estado lo sostiene, los partidos políticos de alguna manera tienen que ver con los partidos políticos. entonces ¿Usted cree entonces que lo que debe de venir, lo que debe de existir es un mayor control? ¿A estos recursos por parte de quienes los reciben? Déjame decirte que eso Mayor está establecido. Sí, claro. Está. está establecido. Puede haber algunas deviaciones, la hay, pero la realidad es que cada peso que usted, que la Junta entregue, eso tiene que ser eh, un, un informe financiero a final de cada año. Bueno, Entonces, en nuestro partido que es pequeño y no recibe grandes recursos, no han paralizado o paralizaron en su momento bueno, pues porque sabes. no se habían presentado los informes informe financieros. Juan José, ¿qué le parece a usted eh, qué opinión le merece la participación de aparentes narcotraficantes dentro de dentro de lo que tiene que ver con el Congreso? Ya hemos visto el, el apresamiento en Miami de un diputado del partido oficialista, hemos visto ahora la acusación eh, de una diputada vinculada a posible lavado de activos eh, vinculados a su esposo eh, ¿qué opinión? yo pienso que deben establecerse legalmente mayores controles con relación a esa situación porque resulta que nosotros cuatro y yo he sido diputado que nos refutamos de ser personas serias si no contamos con los recursos cualquier persona del narco puede lograr eh, pasar más fácil que nosotros en ese proceso que se celebró el 5 de julio Aquí hubo gente que no ganaron, yo tampoco gané, que no ganaron y invirtieron 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. ¿Y de dónde lo van a sacar? ¿De dónde lo van a sacar? 50 Entonces yo millones pienso millones de que... A, sí, así es. Wow. Eh, hay, que, hay que fortalecer eh, la ley en ese orden e endurecer la ley. Porque lo cierto es que el ser humano tiene derecho a participar. Y es sí. una pregunta que tú haces sumamente importante. El artículo 216 de la Constitución de la República, en su segundo párrafo, establece que los partidos políticos escogen los candidatos y los presentan al electorado. Y ahí entra el tema del trafugismo, tanto que se habla de trafugismo. La realidad es que después que a ti te elige el pueblo, tú te debes al pueblo. Sí. No necesariamente al partido, aunque tú pertenezcas a un partido político. Entonces, el papel... Entonces, es... eh, sería también el, el partido que tiene que tener las regulaciones, pero también la Junta Central la, Electoral. La, la, la Junta claro. Central Electoral. Claro. La Junta Central Electoral debiera tener el control de esa situación. Sí, porque es el Estado que actúa. Pero realmente... Más que un análisis tecnológico estamos... y más que un papel de buena conducta, no, debe tener no, otras no, restricciones. No, no. no el central. historial sí. de cada ser humano... Claro. porque lo conocemos, el historial de cada ser humano, ¿Qué ha sido la historia de Juan José Rosario, por ejemplo bueno, sí. eh, y entonces eh, la intervención directa de ese tipo de personas, con todos los recursos del mundo, lo que hace es daño, y más que ver el caso de ese diputado de Santiago, o de la de la Vega, ocurre en toda parte y hay muchísimo, eso son lo que salieron, pero lo hay por doquier, sí. entonces yo creo que hay que fortalecer la ley en ese orden y establecer eh, mecanismos para que claro. se, se invalide parte. esa situación, se busque un mecanismo desde el partido y desde la Junta para que no cruce ahora, ese tipo de, de conducta a de ahora, el Juan taje. José, a partir de ahora, Juan José, ya la fuerza del pueblo encaminado como partido mayoritario, ¿cuáles son para ustedes aquí en, la, en el municipio y la provincia, las acciones a realizar como eh, ese proceso de construcción que han anunciado siempre desde el inicio. Mira, nosotros iniciamos un congreso en octubre, que fue un congreso prácticamente virtual, con la participación de más de mil personas a nivel nacional. Y ese congreso duró desde octubre hasta el 21 de marzo que concluyó. ¿Qué labor hizo ese, ese congreso? La parte constitutiva, porque si tú no tienes normas, si tú no tienes leyes, si tú no tienes estructura, tú no tienes nada. Entonces, lo que se hizo en esa etapa fue la parte constitutiva del partido. Declaración de principio, estatuto, línea organizativa, en lo que tiene que ver con desarrollo ambiental, el tema mujer, el tema juventud, el tema municipal, relaciones internacionales. 17 mesas temáticas y se concluyó esa parte. Una vez se hizo eso, estableció una comisión de seguimiento para qué? para elaborar los reglamentos, porque ustedes algunos de ustedes son abogados, y se estableció el fondo, ¿Cómo, qué hacer. Ahora, el cómo hacer son los reglamentos. Este lunes se aprobó el reglamento de línea organizativa de la Fuerza del Pueblo. Entonces, una vez concluyó la parte que tiene que ver con la parte constitutiva, entonces entramos en el llamado Congreso Electoral. Se tiene previsto para el 30 de octubre que nosotros tengamos inscrito en un padrón nuevo un millón de seres humanos, un millón de personas. Hay dos formas. Una es afiliarse, afiliarse, inscribirse en el padrón y otra es organizarse en una dirección de base. Hay que decirle a ustedes que nosotros y a la población que nosotros cambiamos la letra C por la letra C o la letra D. En vez de ser comité de base, nosotros nos llamamos dirección de base. Dirección sí. media, dirección municipal, dirección provincial, dirección central, dirección política. Va a ser la, la misma estructura, pero cambio en, en, en la forma pero de Pero con llamarlo. criterios diferentes, porque nosotros tenemos que, en el padrón del viejo partido, como lo hemos llamado, había una cantidad enorme. Tú encontrabas un intermedio con 2.000 personas, inscritas. ¿Un pero, intermedio? Un intermedio. Wow. Sí, sí, el intermedio. Que, a, a, a, ¿Cuál a, es, que, es ese? Eh? No, no, no. Casi todo, porque hay en que y <risa> Llegó un momento que se estableció, y eso lo denunció bueno. Nuria Piera, se estableció asignarle mil pesos a los presidentes del comité de base. Y entonces, bueno, eso <risa> se convirtió en un festín. Es más, en esta provincia habían, o hay, 87 intermedios de, nominalmente, 87 uh -huh. intermedios de viejo partido. En un municipio pequeño, solamente un municipio pequeño, hicieron 18. De esos 87, 18. Porque se fajaron dos grupos enfrentados a formar direcciones de base, comités de base, y al final había más gente inscrita en el PLD, gente que prácticamente, que los que votaban sí. en las elecciones generales. Para ponete un ejemplo. ¿eh? Entonces, ¿qué se ha hecho en los formularios a nosotros para inscribir a la gente en las direcciones de base? Bueno, la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es obligatoria porque... Si la gente pone el fecha de nacimiento, tiene por qué traer la cédula. Entonces, con eso estamos elaborando el padrón. A día de hoy el trabajo va bien. No tan bien como quisiéramos, porque recuerden que estamos en medio de una pandemia. Entonces, el contacto con la gente es difícil. El brote, los rebrotes de, de, del tema eh, del COVID-19 afectan. Pero vamos trabajando y vamos avanzando. Doctor. Al 30 de octubre, perdón, Fulvio, al 30 de octubre nosotros pretendemos a nivel nacional tener un millón de personas en Cristo. A esta provincia le corresponde eh, 34 mil y pico de personas y vamos caminando en esa dirección. Yo no sé si llegaremos a esa meta, pero estamos en eso y estamos avanzando. Doctor, aunque sea una pregunta a destiempo, yo estuve por el guineal y vi un letrero del doctor estuve por, por naranjo dulce allá arriba y vi un letrero del doctor pero estuve también pero de Leonel Fernández no no no no ¿Pero? no no de Juan José ah, de Juan José ya, ya. y estuve en el otro litoral allá eh, pero, en la parte sur ahora? no no no no <risa> de antes de la por la gente lo quiere, no no no no no, no y estuve allá pero lejos en el Guayabo y ¿También? vi y vi ¿Y también vi un la... letrero del doctor <risa> ¿Hay alguna, no, algo en no, el futuro no, no, no, que no, se no, avecine no, no, no, eso... o se va a dedicar exclusivamente a conformar el partido, a fortalecer el partido? Para mí lo fundamental en este momento es que nosotros salgamos fortalecidos de todo este proceso. El año que viene, iniciando el año, febrero, marzo, no tengo la, la fecha exacta todavía, entonces se va a escoger las nuevas estructuras de la fuerza del pueblo. Una vez concluido el padrón, entonces pasaremos a escoger las estructuras generales. En el caso personal mío, en este momento, yo no tengo aspiraciones electivas. Yo les decía que lamentablemente en esta sociedad, el que no tiene muchos millones de pesos, y ese es mi caso, no puede meterse Pero en, nota en, que en este programa, porque yo Lamentablemente, era. porque hemos corrompido a la gente. Yo he dicho la... aquí que sí. todo el mundo está consciente de, la, de las virtudes que yo puedo tener como abogado y como ciudadano y como político y municipalista me, me postulo y municipalista me postulo uh -huh. para alcalde o para eh, diputado tú estarías de acuerdo verdad totalmente entonces pero si no tengo los cuartos nadie vota por y entonces mí. quiénes van a llegar a, ser, a, ser no, los, los, a los, los quiénes van a ocupar los igual campos? tú Yerjan, igual tú igual yo sí. no no yo no, eh, no, yo, yo no, no, pero digo yo Déjame decirte Yo determiné nunca aspirar a nada En, en, en aspecto pero, de, de cargo Pero tiene las sí, no, no, condiciones Sí, no, Pero la gente no vota Si tú no das es Mira, problema. yo he estado En todos los escenarios Donde yo participo Mi discurso es ese Señores, no se puede Sobre la base de que me den 100 pesos 500 pesos, 1000 pesos Participar en un proceso Si a usted le dan 100 pesos ese día, a usted le compraron el derecho a, a, a, a tener otros beneficios, o mil pesos, o lo que sea. Entonces, la gente se entiende que engaña a uno. Y ellos se engañan a sí mismos, porque yo otra una cosa, yo no logré el objetivo. Es más, yo digo que de ese proceso no quiero ni hablar, porque nunca debí meterme. Eh, Fulvio hablaba de mi presencia, o, o fotografía mía, pero... Está la fotografía, pero yo tengo la gente. Si la gente me sigue a mí en todos esos rincones, en cualquier rincón de esta provincia, la gente me conoce, me respeta, me aprecia. Y para mí eso ha sido lo fundamental en mi historial de vida. En estos momentos, yo soy enlace de la provincia de Mana Mirabal. Ayer estábamos en una asamblea en Villatapia. Hoy estamos en Tenares. Mañana yo estoy en Castillo, que es enlace del municipio de Castillo. Y tengo toda la zona de Hermana Mirabal, de la zona de Mana Mirabal, eh, aquí, aquí en San Francisco, eh, terreno amplísimo y, y que ha sido difícil para nosotros, tengo yo la, la condición de enlace de ese territorio. Yo estoy todos los días trabajando a favor de que nuestro partido se fortalezca y pueda competir en buena ley para el año 2024. Pero para ello tenemos que coger una buena estructura. Y yo lo que solto a la gente buena, a la gente sana, ¿A qué se integra la actividad política? Porque la actividad política no es mala como tal. Lo que hacemos somos la diablura, somos los que somos parte de la actividad política. Entonces, yo me siento muy honrado de haber sido político. Con todas las dificultades que uno pasa, pero muy honrado. Y yo trabajo todos los días a favor de este proyecto. Es más, el presidente me decía Leónel Fernández, porque está muy hiperactivo, el presidente. <risa> es que nosotros estamos de alguna manera jugándola Lionel si no es presidente del 24 posiblemente no lo sea más ¿verdad? y entonces en mi caso si yo no si nosotros llegamos al 24 y no logramos el objetivo qué tanto busco yo hay que dejarle eso a los muchachos jóvenes que avancen y aprovecho para decir es sumamente importante que la juventud se integre la sociedad que tiene que dirigida por los partidos políticos el, partido político, por el estado sí y entonces la juventud que hay una juventud valiosísima en este país Está en su mejor debe momento. integrarse a trabajar por el bienestar colectivo de la sociedad muchas gracias Bien. Juan José terminamos por tu unos riquitos por mensaje ahí. y sobre todo Qué por bolido. la por visitarnos Qué por estar aquí <risa> y ya y tendremos otra ahí. ocasión para seguir hablando de estos temas y de la política y cómo tú dislumbra sí. el futuro de la fuerza del pueblo. Qué bueno. Hay unos candidatos por ahí que vinieron de allá de los... ¿De, de, de los New York Ajá. De los Estados Unidos, que tú sabes que se van a candidatear. También. Dos, tres millones cómodos guardados. Agradecer a ustedes <risa> la participación y decirles que yo estoy a la entera disposición cuantas veces ustedes quieran. Yo me siento con ustedes en familia sí, y, claro y sí. con la población que a ustedes les sigue. Así, Así que es gracias un un espacio que auspicia la democracia el claro. fortalecimiento de la democracia. Así debe ser. Sí. Hagámoslo nuevos. Bienvenido. Bueno, amables televidentes, gracias por, por estar ahí. No se muevan al regreso, más contenido de, de mañana.